Soy la naturaleza. En Guanajuato vivo intranquila. No tengo paz. Sus políticos y funcionarios me acosan y agreden. Expanden sus negocios lesionándome, haciéndome daño. Intentan poner ciudad donde no se puede. Nada importa, solo quieren ganar, ganar y ganar. Contaminarán más el lecho de mi río, que ya contiene arsénico y otros minerales pesados. Toneladas se han acumulado aquí por siglos de minería. ¿Con esta agua calmarán su sed? Ahora van sobre mis ondas cañadas y empinados cerros. También los van a arañar. Los quieren llenar de casas aunque sea peligroso. ¿Por qué no lo advirtieron cuando comenzó a divulgarse? ¿Por qué amenazaron a los investigadores de nuestra universidad? ¿Quién responderá por esta agresión? ¿El municipio? ¿El estado? ¿El operador del agua? ¿El político torbo? Soy la naturaleza. En Guanajuato no tengo paz. No cesan de agredirme. Me hieren vivo intranquila.